Luego de más de una década de hacer valer el derecho al aborto, en medio de las desigualdades y limitaciones de una despenalización parcial, las organizaciones del Movimiento Causa Justa presentamos una demanda para que fuera eliminado el aborto como delito del Código Penal. Dos años después, el trabajo arduo de investigación y argumentos técnicos sobre el derecho a decidir, aportados a la conversación por más de 90 organizaciones y personas, ve sus frutos en la decisión de la Corte Constitucional de hacer libre el aborto hasta la semana 24 de gestación y después bajo las causales definidas en el 2006. Ese logro en derechos reproductivos que hoy pone a Colombia a la vanguardia en la región nos recarga de optimismo, al ver que también en la sociedad se ha dado un avance en los términos del debate, al asumirse como lo que verdaderamente es un asunto de salud pública, garantizando un profundo respeto por las elecciones individuales. Se ha tomado una decisión que reconoce la autonomía y dignidad de las mujeres, niñas y personas en capacidad de gestar y nos protege de los efectos del aborto inseguro. A la capacidad de decidir hemos asistido desde siempre en Oriéntame. Por ello seguiremos honrando nuestra promesa de acompañar decisiones informadas y seguras en cualquier momento del embarazo. Porque más allá de abortar, Criar o dar en adopción la libertad para decidir sin pena, castigo o condena es lo que siempre debemos proteger.